Una de las formas más rápidas de acceder a nuestros círculos, estemos en la aplicación que estemos de Google, en este caso estamos lanzando desde Gmail, podemos estar en Drive, en cualquier otra, sería pulsar sobre la imagen de nuestro perfil y hacer clic en Cuenta. Esto nos va a mostrar nuestro perfil y desde ahí podemos ir a ver los círculos. Ahí me va a mostrar los círculos que tengo creados hasta el momento. ¿Cómo crear un círculo nuevo? Bien haciendo clic y poniéndole un nombre, en este caso voy a crear un círculo vacío para posteriormente añadir, o bien simplemente arrastrando usuarios hacia este círculo de acá, al que tendría que darle luego un nombre. Voy a cancelarlo, elimino estos usuarios, los usuarios se eliminan simplemente arrastrándolos fuera, y voy a añadir al círculo de profesores en el que había que había creado antes. Puedo añadir individualmente o si mantengo pulsada la tecla control, puedo añadir grupalmente en este caso a cuatro personas. Si quisiera eliminar este círculo, simplemente haría clic y pulsaría donde muestro las personas que tengo en el círculo y podría eliminarlas. También desde aquí puedo eliminar a personas de este círculo haciendo clic en el aspa para que se nos vayan cayendo del círculo. Van quedando, en este caso han quedado tres personas solamente en dicho círculo. Ahí lo tenemos solamente con tres participantes. ¿Para qué nos sirven estos círculos? Por ejemplo, para que cuando estamos en el inicio de Google Plus podamos tener clasificada amigos, familia, conocidos y siguiendo que son los círculos básicos que genera Google Plus o aquellos que hemos creado nosotros. Por ejemplo, si pulso en profesores, podría ver las publicaciones de que ha hecho la gente que pertenece a este círculo. Si pulso, por ejemplo, en escuelas interactivas, vería las publicaciones que han hecho las 22 personas que forman parte de ese círculo de escuelas interactivas. Igualmente me serviría para que cuando yo quiero compartir algo, podría compartirlo para el círculo de profesores y solamente irían, entonces veo a las tres personas que forman en este momento ese círculo de profesores.